Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Vivi y el día de hoy les traigo un nuevo video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video y en este caso es un video de este maquillaje que hice con una mini paleta de sombras de Costal sense que en realidad es una muestra. Ahorita estaba grabando en lo que es mi cuarto, pero eh, se fue un poco la luz, entonces vine a grabarles aquí a ustedes para que vean un poquito mejor. Y pues bueno, este, espero les guste. Ya saben que cualquier cosita lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y igual si les gusta el video, dejar un like, suscribirse si son nuevos visitando mi canal. Y seguirme en mis redes sociales que también están aquí abajito en la cajita de información. En realidad espero que les guste mucho este video. Si tienen alguna petición, no duden en pedirla. Y vamos a estar mandando saluditos. Para el señor Pinochín, que lo voy a estar dejando aquí en la esquinita, el enlace de su canal para que vayan y lo sigan, es una persona súper talentosa que nos debe un video, creo que nos debe varios videos, pero bueno, vayan y lo es súper chistoso y a mí me encantan todos sus videos. Y también quiero mandar un saludo a Paola, que aquí está la foto de su comentario, muchas gracias hermosa por ver mis videos, en serio te lo agradezco, espero que estés muy bien y te mando un abrazote. Y pues bueno, por lo tanto yo las dejo con el video Espero les guste Y no olviden que nos miramos nos después Estamos utilizando nuestro primer, en mi caso es este de hard Candy Luego estaré utilizando mi base de MAC Con este tipo de brocha Vamos a estar difuminando la base Después vamos a pasar a nuestra ceja. En mi caso voy a estar usando el gel de Boy Brown para mi ceja. Y no olviden como yo poner un poco de corrector naranja. Sí, obviamente son del mismo tono pero ¿ok? No pienso poner siempre el color naranja. Luego utilizamos un corrector, un tono más claro en nuestro tono de piel, en mi caso este de Bisu y no recuerdo qué tono es. Ahora voy a estar utilizando este tono para contornear mi rostro. Este igual es de Bisu. Vamos a estar utilizándolo en nuestra nariz y voy a estar trazando una línea. de esta forma ahora voy a estar utilizando ese polvo de Milani que es un tono más claro que mi tono de piel es el tono 105 home beige creo que se llama y lo voy a estar aplicando en el área de mis ojeras y en el área de mi tabique también Luego voy a estar tomando este polvo de ELF con esta brocha y lo voy a aplicar en todo mi rostro. Voy a estar tomando mi polvo para contornear de Jordana con esta brocha y lo voy a estar aplicando de esta forma. lo voy a estar aplicando un poco de rubor voy a estar aplicando un poco de iluminador con esta brocha para polvo y es este de City Color y lo voy a estar aplicando en la punta de mis labios en la punta de mi nariz y en mis pómulos ahora sí vamos a estar tomando nuestro primer, en este caso va a ser este de Milani Ahora voy a estar utilizando este cuarteto de Coastal Sands. Y vamos a comenzar utilizando el tono rosado. Y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil. Ahora voy a estar utilizando este tono como amarillo, anaranjadito más o menos. lo voy a estar aplicando en el área de mi cuenca. En esta área. Y tomamos una brocha para difuminar Ahora voy a estar tomando de nuevo mi brocha para difuminar Y voy a estar aplicando el tono más oscuro de la paleta Que es este dorado como tipo viejo Oro viejo más o menos Y lo voy a estar aplicando en el área de mi cuenca Voy a estar tomando un poco de tono dorado y lo voy a aplicar de mis pestañas Ahora voy a estar tomando este tono, voy a aplicar debajo de mi, el hueso de mi ceja. Después de esto voy a estar tomando la paleta de Bisú, esto en el tono 4 y vamos a estar utilizando el café chocolate, aplicando un poco en la cuenca y debajo. Vamos a estar delineando con el delineador de Rimmel. Ok, ya apliqué mis pestañas. En este caso ahora voy a aplicar un poco de rímel. Y lo voy a estar aplicando con esto para no maltratar nuestro maquillaje. Ahora voy a estar aplicando este crayón de Revlon, que es un tono como rosado pero un poquito fuerte. Y si ustedes quieren saber qué tono es, el 225. es este de Revlon en términos más.